Yo es con constante y con trabajo Nunca mira hacia atrás y menos hacia abajo Si quieres algo, hay que ayudarlo Ya sabes que en este mundo no hay nada gratis Vamos, la suerte te venderá por cuatro pavos No le importas ni una mierda, estoy seguro que apostamos por si acaso Tan solo por si acaso yo no me relajo Acomodado es cuando más vulnerable estado Hay que picar si no y voy a alcanzarlo Al menos intentarlo, rendirse no es alto, Lucha por Camino acompañado, he visto cientos que solo han estado de paso He visto a miles que intentan chupar del tarro Da igual que estés arriba, da igual que estés abajo Solo te hablo de constancia y trabajo Constancia y trabajo Constancia y trabajo Como me vengo arriba cuando estoy abajo con Constancia y trabajo Hey, la puta verdad queda abierta Ya tengo limpia la conciencia Me desborda la paciencia Y por mucho que sorprendan aún me son apariencias Voy por inercia, toda potencia No hay más formas para reducir las ansias Por la constancia, solo por ella Que me permito ser tranquilo hasta las espaldas No me sorprendan si me con puñaladas Yo a lo mío de que cojones me hablan No se dan cuenta que los pies por la me ha callado cachan, que no me vengas con chorrada, chanda marcha pa tu casa, que ya canchas, olvídate del resto, preocúpate lo tuyo Estoy con constante trabajo, como me vengo arriba cuando estoy abajo. Con... Constante trabajo, constante trabajo, como me vengo arriba cuando estoy